de mi fuego. Voy ¡Wow! a, ¿No a, tu... a ser tan grande como tú, Cazante. No puedo esperar. También tienes... Voy a ser tan grande como tú, Cazante. Es la esencia de mi fuego. Voy wow. a ser tan grande como tú, Cazante. No, puedo esperar. ¿No puedo esperar. También, ¿También tienes un gran amigo, Nunu. Es me pregunto de... si podré enseñarle al mío a caminar. La magia elemental es fácil, solo tienes que pensarlo y ¡bam! ¡Nidali! ¿Volver a jugar con los Paquiti? ¡Porfis! ¡Hola, gato te condagas! ¡Ya soy un mejor cazador! ¿Quieres ver? ¡No, Firi! ¡Tienes una linda cachorrita! ¡Lo eres! Siento como si todo el mundo me observara Tengo que demostrarles lo que puedo hacer <risa> uy, uy, uy. <risa> uy. Más despacio, Gwen. Mi le siempre dice, no corras con tijeras. ¿Eh? ¿Así será el vidalion? <risa> Entonces esto será muy fácil. Esto es tan emoción! Tenemos mejores amigos. Vamos a pasar más tiempo, amigos. Placer conocer... Irme de casa cuando sea miembro de los Yunta... Joven en un... ¡Wow! ¡Qué fuerte eres, Milio! Gra ¿Estás bien? Oh, no... Sí. Otra vez me quemé el cabello. ¿Tú también cura? ¿Eso fue, amigos? Sí, todo bien. Lo puedo manejar. Hijo, es el aliento. Solo extraño... Lo siento. Incluso... ¿Vieron eso? Gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Me disculpan que... Hoy me tocó un poquito agripado y estoy un poquito afónico pero mis compañeros acá me van a ayudar así que nada bienvenido al día de hoy adelante manuel buenos días buenas tardes buenas noches en el momento en que estén viendo el video, bienvenido al segmento semanal de conoce tu champ como ustedes saben la idea siempre es traer un campeón nuevo o no nuevo sino traer un campeón y conocerlo eh, la noche de hoy estamos fresh fonsi huascarea lo Mineros. Y vamos a iniciar el día de hoy a hablar sobre Milio, un campeón super que ha llegado en, en esta temporada y ha creado un gran impacto. Entonces vamos a hablar un poquito de él, qué tanto conocemos, cómo lo hemos usado en algunas jugadas. Y podemos iniciar, qué sé yo, conociendo un poquito de su lore, algunas frases y demás. Fon, si ¿sí usted conoce alguna. La mirás, Bobo! O sea, el, tipo, el, tipo como, el tipo viene siendo como mexicano. Eh, una frasecita a Messi, a a Messi. Messi. Uno, de los, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo literal literal pero miren la parte del del joven aquí del, de Emilio ah, me trajeron algo señores buen tiempo <risa> no, Mira, de Emilio no hay mucho sobre todo sobre Loren porque es un campeón, es el, es el más reciente que tiene League of Legends. Lo único que habla un poquito de su historia es esto. No hay más nada cerca de él. Pues es proveniente de Ixtal, es, puede que sea una ciudad, un planeta, un mundo, no se sabe. Es lo único que se sabe. No sabemos si tiene algún vínculo familiar o cercanía de amistad con algún otro champion dentro de la gama de campeones que tiene League of Legends. Si no se entiende bien que estoy afónico, me ayudan en cualquier cosa. Eh, Estaba por aquí. Miren, aquí dice, Emilio planea ayudar a su familia a escapar del exilio. Parece que lo votaron de Ixtal, que es la ciudad donde indica acá que pertenece a Emilio. Y se unió, a, me parece, una banda de delincuentes. de que los yuntal. Eso no puede ser otra cosa. A ver qué más dice, alguna vez lo hizo ah ok, es que ella tiene descendencia delincuencial porque mira aquí indica que su abuela ya ustedes saben, una doñita me imagino que cuando llegó cuando llegó a la banda, la abuela era de que la, la patriarca, la patriarca, la abuela ¿se ¿Sí entienden? y nada señores, anduvo de que por jungla y vaina, por el tipo soporte ¿Entiendes? aquí dice que el tipo anduvo en jungla y más que igual, güey, porque imagínense la, se la tenía que buscar por ahí pero el tigre es meramente soporte. Entonces, vamos a ver por aquí mismo el set de habilidades que tiene Emilio. Ya que es verdad. Antes de pasar eso, Waxca, mira, estuve buscando por aquí y según veo, Ixtal eh, es un, una región mágica. Y fue de las primeras naciones que se independizaron al imperio shurimano. Y algunos campeones relacionados que tiene Emilio mencionan a Malphite, a Nico, Nidale y Quillana. Entonces, ya tú sabes que por ahí más o menos que van las, o sea, de las Churima, raíces. O de Churima. Verifica la parte de, de, de qué es Churima o Churimano. Eso mismo, es lo que vamos Dice, a ver. Dice que fue una de las primeras naciones independientes en unirse al imperio Churimano. Dice que la cultura de ellos es más antigua, ya que formaron parte de la gran diáspora occidental que dio origen a las civilizaciones como los Burú. Eh, menciona que ellos, ellos sobrevivieron al vacío... Tuvieron guerras rúnicas, o sea, es bastante extenso. Pero si, si van a la, la página de, de Río, y pueden ahí tener más información sobre la, la región de Ixtal Sí, sobrevivieron al vacío, porque son duros, sí. Sí, sobrevivieron a los oscuros también. Así que por ahí va Emilio. Perfecto. muchas ah, más de Cierto, cierto, le vamos a mandar un saludo. ¿Dónde fue que yo busqué? Vamos o sea, a ver que yo quedé de enviar saludos. Fue aquí a personas, tenemos personas desde México, desde aquí, República Dominicana, que han estado visitándonos en el canal. Ya se estrenaron con nuestro primer video acerca de Afelios, que fue el video de la semana pasada. Tenemos personas desde España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y otros países también latinoamericanos. Así que muchísimas gracias a las personas que están apoyando este proyecto y nada, aquí continuamos. Que comenten y, y, y propongan los próximos champions. ¿eh? Exacto, estaremos verificando siempre la caja de comentarios, así que adelante. Pues bien, vamos con el set de habilidades que yo encontré algo curioso, Manuel. Tifonzi. Fíjense, eh, vamos a compartirle. Vamos a compartirle algo antes de. Lo primero que les voy a mencionar es que este es el campeón que en su lanzamiento ha tenido el mayor porcentaje de win rate en la historia de League of Legends. ¿De cuánto? De 56% de victoria. Cuando lo que se espera es que un campeón en su lanzamiento, con estadísticas o estatus, digamos que un poquito llamativos para llamar la atención, valga la redundancia, de todos los jugadores o invocadores de, de League of Legends, pues comienzan a utilizarlo porque al final es un, es un marketing, un negocio que van a sacar skins y demás para que las personas inviertan, saquen y se entusiasmen con el campeón pero siempre Exacto. se espera cerca de un 40-42% de win rate para luego ellos poder evaluar durante la primera semana o primer mes, que es lo normal, durante el primer mes la incidencia uh -huh. de este campeón ya en conjunto o en la confluencia de, de jugadores durante una partida entonces, a través de aquí poder evaluar que hay que bajarle, que hay que subirle, que hay que quitarle, que hay que poner para poder regularizar y poner, digamos, que un equilibrio al juego. Okay. Es, eso funciona como la naturaleza. Cuando tú sacas una especie de un país y la llevas a otro, tú estás amenazando con, con el ecosistema, con la fauna de, esa, de ese país. Es lo mismo uh -huh. lo digo, Fleña, cuando tú metes un personaje nuevo, literal. Entonces, por lo general... Comienzan con un 40-42% para luego ir rebajando y dejarlo cerca de un 20-30% en general. Pero Milio, por más que intentaron, se mantuvo en un 56% y en su primera semana lo nerfearon. Y podemos evaluarlo porque pude descubrir acá de que aún no han actualizado la información de sus habilidades en la página de League of Legends. Okay. Es decir, que la información que tiene ahí no es verídica y la vamos a comparar ahora. Exacto. Primero vamos a ver, ya que le estamos compartiendo esta parte. Desde acá, déjeme ver que el lápiz está escribiendo. Llegó tarde, normal. Típico. <ríe> no, que entra desde el chat, ya. Está informado, ¿cierto? Entonces, continuamos. Eh, primero con su pasiva. Esta pasiva que informa acá. Yo estuve verificándola y no lo está aplicando. Aquí dice, las habilidades de Emilio otorgan un encantamiento a sus aliados al tocarlos, con lo que su siguiente daño inflinja una ráfaga, que es como ese fueguito que ustedes ven ahí que se marca, miren eso. Uh -huh. Pero, miren, mírenlo ahí. Pero realmente okay. yo estuve probando el campeón y esa pasiva está nerfeada, por lo que la okay. información aquí tienen que actualizarla. No es verídica. Eso pude... Oye, Andy, ¿qué es lo que? Eh... Fresh Fonsi, manito, no bulto, dice Andy. Ya tú sabes, te están saludando por ahí, Fonsi. El tipo famoso. Entonces, ya por esa parte... Ya vamos aclarando. Veamos la Q. Miren la información que nos suministran aquí. Lanza hacia atrás a un enemigo al patear una pelota. Esta sale disparada hacia arriba al ser pateada. Y cae en el objetivo, dañando y ralentizando a los enemigos de la, zona, de la zona donde impacta. Pero tampoco es así, porque también la nerfearon en su primera semana. O sea, la información que nos están suministrando del campeón no es verídica porque tuvieron que actuar demasiado rápido. Para ellos poder tener, digamos que poder equilibrar un poquito más. Porque al final se estaba volviendo un campeón. Que, o oh, si tú ibas a jugar selección oculta, iba a aparecer sí o sí en todas las partidas. No, la y si estaba jugando ranked o reclutamiento donde le permiten a las personas, digamos que banear personajes. Eso era un mm. personaje 100% baneable. O sea, que los que juegan ranked no iban a usarlo nunca. Porque no había un equilibrio. Entonces tuvieron que en la primera semana accionar de manera rápida y nerfearlo porque es un campeón que está demasiado completo para la posición para la que fue creado Entonces aquí dice que él pega la bolita de fuego en la Q, se la pega el primer objetivo y que si le impacta, primero lo estunea rebota, cae, ralentiza y le pega como un Fear o un espanto, digámoslo así, a cualquier campeón que esté cerca dentro de ese círculo. También haciendo Exacto. daño a, a Minions, Monstruos o también campeones que, donde impacte, ¿cierto? Pero no es así. Ahora, únicamente, lo que hace es que le da un poquito de CC porque empuja y ralentiza. Pero ya no estunea ni pega Fear. Okay. Esa parte hay que aclararla. Mira la animación. Venga. Y aquí dice que es tunea, pero miren eso ya no lo hace, ya no es tunea. Solamente no empuja, el, el, hace la animación del empuje y la caída, pero el fear y el stun ya no, eso lo nerfea. Okay. Aquí vemos la W, dice crea una zona que potencia cura a los aliados y aumenta el alcance. Es demasiado lo que hace a los que están dentro de ella. Esta zona sigue al aliado Más cercano al punto de lanzamiento Sí, es cierto, aún la mantienen Se mantiene igual Sí. Uh -huh. La parte de la E Emilio lanza un escudo a un aliado Aumentando temporalmente la velocidad de movimiento Esta habilidad tiene dos cargas Sí, esta habilidad tiene Un cooldown aproximadamente de 18 segundos Y entre un escudo Y otro, tiene Como 8 milésimas de segundo Para tu lanzar, cuando tiene las dos Cargas completas pero para recargarse de manera completa las dos, si ya las utilizaste, son 18 segundos. Entonces, veamos rápidamente la última eh, um, Milio de Saturno, liado de Flamman, se reconfortante que cura. Yo no sé por qué ponen tantas tanta cosas así como cuando está como dibujándolo. Porque te digo, mira, esto mata, hace tanto de daño, cura a los amigos y el que esté cerca se jodió. Y ya, tú entiendes, bro. Oh. Pero... Este, Paulo Coelho, pa, ¿cómo que se, Paulo Coelho, verdad? O, o mira, sea, el oh, concepto mira. de flama, de la flama de eh, curativa. Y quizás como el concepto que uno tiene una flama de daño, ellos tratan de decorárselo no ahí. eso. Oye, me, el que diga, mira, el tipo es curandero, brega con fuego, cura con una vaina que tú crees que te va a quemar, pero no. ¿Entiendes? Lo bueno de la ULTI es que es como si tú tuvieras una, una mercurial. Que te quitan los efectos de, de área. O los cc si están estuneados, eh, si están ralentizados, si se están quemando. Si pero no, si es, cuando no lo entienden. Eh, que esté en el área. No, no, pero, pero si él está estuneado no se puede liberar. Eso es lo que se refiere no, a El problema o sea, está que para tú liberarte tienes que utilizar la habilidad. Pero para utilizar la habilidad tú no puedes estar estuneado. Eso. Esa es la parte mí. de la lógica. Es decir, bueno, más adelante vamos a hablar sobre el posicionamiento de él. Chévere, chévere. Estamos pendientes, lápiz. Ronnie, buenas noches. Dime a ver, mi hermano. A los muchachos que son parte del equipo pueden entrar a nuestro canal dentro del Discord para que puedan escuchar todo en vivo y así aportar a través del chat de YouTube que no están participando en vivo con nosotros actualmente porque llegaron tarde. Y bueno, es una. Cómo se diría penalización por, por respetar el horario pues bien entonces ya verificamos la parte de la r es una vaina que te cura un asunto déjenme ver cómo yo les comparto esto para que vean yo me senté a hacer a sacar los datos de eh, nivel por nivel a cada habilidad para que podamos ver aproximadamente eh, el AP y más adelante qué bill pudiéramos utilizar. Que lo que se echan está roto, hay que borrarlo, dice el API. <ríe> yo tengo excusas. Sí, hay algunos que tienen excusas, claro, pero el que le sirve el sombrero que se lo ponga. No sufra por eso. Entonces, déjame yo agregar aquí una pequeña escena para mostrarle un Excel que yo estuve preparando. <tose> esas esas tu guido guido déjame yo acomodar esto por aquí ya casi chicos ya casi oh my, my. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver. Vamos a... ¿Dónde está la bendita Transition? Mírenla ahí. Fíjense, esta parte de la pasiva, vamos a entrar un poquito aquí, para yo, más o menos, contarle. Vamos a entrar a una herramienta de práctica para que ustedes puedan verificar absolutamente todo del campeón y de ahí en adelante ustedes sacar sus propios análisis, ¿ok? Eh, sí, sí, yo tengo skin, yo tengo skin, sí, tengo skin. <risa> que salió ahora sí, pero tengo skin, mírenlo ahí, sufran. A ver, eh, lo más roto que tienes es que después de una habilidad sale un básico crítico. Sí, un básico potenciado. O sea que, que sí. Pero hay algo que me choca porque eso les restaron. Porque antes tú pudieras utilizar estrategia en tu compañero. Con un. Con brillo en tu compañero. Porque le la pasabas crítico al compañero tuyo. Ok, estamos acá. Oscar, ahora mismo tú estás compartiendo el Excel No creo que se esté viendo La herramienta de práctica del LOL mm. Ah, ok, gracias Gracias, gracias, gracias eh, el... y Ahí se ve Ahí se ve ya Bienvenido Cierto a, no, a ver si no confirma Ese está compartiendo el LOL, Exacto, la herramienta de práctica, estamos acá entonces, no, no se sé, ¿eh? Sigue estando arriba el Excel. Si tú crees, minimízalo o algo. No sé. Sigue estando arriba, pero. Ah, joder. Disculpen. Ahí ya. Muchas gracias. Fíjense la pasiva. Aquí me indica que otorga 15% de daño a los aliados como daño mágico cuando toca una habilidad a un compañero. Pero ese daño no se refleja ni el brillito que indiquen las animaciones, eso no se ve. Eh, uh, vamos o sea, a que lo poner con, con objeto de práctica. Vamos a ver si yo puedo agregar un objeto de práctica. Aliado, un aliado. Vamos a subir el acu Esto tiene. 000 de 0 de todo. No, no se le ve nada, no, es que ni siquiera brillito. No se le marca nada, no se le marca nada. aquí debería aparecerle un pequeño brillo, para luego hacer daño. Y entonces no le pones restaurar automáticamente los enfriamientos, ah. exacto. Dale zoom, yo creo que por la skin, mira, a ver, tírala de nuevo, a ver. Porque yo le vi al, al, al pivote como... Ay, El sí, mira, mira, mira, mira, sí, se le marca, mira, se le marca. Ah. Qué bien, qué bien. Ah. Es por la skin, pero eso es una ventaja grandísima. El, el, el enemigo no se da cuenta. El enemigo no se da cuenta. O sea, el uso de esta skin está roto. Mira, se le pone una mariposita. <ríe> señores pues estaba equivocado al inicio porque yo lo había analizado justamente con esta skin y no me había percatado de ello. Pero mírenlo ahí. Y se le marca el crítico. quiere decir que con esto el daño a los aliados se le va a potenciar más un brillo que le potencia también esos básicos. Pues para un ADC está bien roto. Y uno inicia con un poder de habilidad de 29. Básico, miren, eso es sin ítems. Entonces, si vamos a la parte del Excel. <coughs> fíjense cómo va escalando. El primer numerito de acá. Se refiere al porcentaje de... ¿De velocidad de daño ¿Qué? ¿Velocidad de ataque o daño? ¿Cómo es? Me equivoqué. Daño de ataque, daño de ataque. Al Aliado, el porcentaje de daño de ataque al aliado. Y lo otro es el AP del campeón tuyo, o sea, de Emilio. A cada nivel, ustedes pueden ver el avance. Esto se va potenciando de uno en uno, el porcentaje de daño que se le aplica al aliado. Y el AP va aumentando de tres en tres. Eso es de básico, o sea, es la parte de tu pasiva simplemente. ¿Qué quiere decir esto que tú puedes potenciar el personaje tanto con AP como con efectos de curación. Vamos a ver qué dice Ronnie. Eh, no se ve todavía. No sé, se... ok. Baja el ser pam, pam, pam, pam. Sí, sí, sí, se ve. Eso, lince que pasó por ahí, exacto. Ya chévere, imagínate. Yo me pone a hablar de mayo, yo dando así. Eh, en cuanto a la Q, el primer número es el AP, y en cuanto al segundo número. Es la única luz que se el, la, el efecto de curación. Fíjense: aquí el efecto de curación, déjeme yo, pam pam, pam, transición sabroso. Aquí el efecto de curación, fíjense, se restaura el 73 de vida. Pero, pero fíjense que ahí tiene un fueguito azul, digámoslo así. y Eso quiere decir que escala con AP. Bien escala con ap fíjense la Q lentiza 41 pero escala con ap también y el daño que inflige escala con ap se entiende fíjense que todas las habilidades miren la e, escala con ap también la última dice que cura pero escala con ap bien fíjense aquí en el daño no te indica ni fueguito ni nada dice que escala potencia es el signo de qué potencia, pero no necesariamente con AP. Porque va a depender del compañero, si es AP o AD. Exacto. Entonces, ¿qué quiero? Miren, hay algo que les quiero mostrar. Vamos a ver dónde aquí uno sube el nivel. Bien. Fíjense. Cuando uno viene aquí a las habilidades, te aparece, ok, el alcance, que te da 73 de vida, y ves el, el, el, el escalafón, ¿verdad? ¿Cómo va escalando? ¿Cómo se potencia? Pero hay un dato. Que no te lo presentan. Que te lo presentan únicamente luego de que la tienes activada y vas a subir la habilidad. Míralo aquí. Aquí te indica el daño y la ralentización, los porcentajes a los que van subiendo. La W te va indicando el alcance que va a tener y el porcentaje de curación que va a tener. Fíjense, de 70 a 90 de curación. Que esos datos no te aparecen, miren aquí... No hay un dato que te diga el porcentaje de curación que tú tengas. Yo me he pasado buscándolo y no lo he encontrado. Si alguien sabe, me puedo orientar. Pero en estos datos acá, fíjense, esto es la parte de la runa. Y no hay algo que me indique el porcentaje de curación que yo tengo. Aquí yo tengo regeneración de vida cuando abro la tienda. Tengo aquí letalidad, tengo aquí el robo de vida, alcance del personaje, del tuyo, no del que tú le pones al compañero regeneración de los recursos. Aquí tengo penetración mágica, vampirismo. Eh, eso es como el robo de vida. Eh, ah, mira, el robo de vida vampirismo, eso, eso es similar. Eh, pero eso es como es el, el como el robo de vida ap, básicamente. Y esta es la parte de la dinacidad. Pero el porcentaje de curación de tu personaje no te lo marca, pero se va acumulando, porque si se fijan, aquí hay ítems que te dicen, o okay, que tiene eh, vamos a ver este eh, potencia no este no cura miren este sí este tiene acá el, el, el, la piedra lunar tiene no. restaura 60 de vida a los aliados y tu poder de curaciones y escudos aumenta un 5% hasta un 20% pero a medida que tú te vas armando una build tú no ves reflejado dónde está o por dónde tienes tu porcentaje de curación cuando tú vienes aquí, por ejemplo, este ítem tanque de apariencia espiritual, ella te indica que aumenta todos los efectos de tus curaciones en un 25%, pero ¿dónde está ese efecto reflejado? O sea, no se refleja como tal. Tú tienes que llevarlo de manera mental, que cuando tú llegas a un 100%, pues digamos que ese porcentaje va a ser equivalente en este personaje a la cantidad de AP que tú tengas también, ¿Se entiende? Una cosa es el porcentaje con el que tú llenas. Si tú tienes 100 puntos de AP y tú tienes acumulado un 20%, tú sabes que tu capacidad de curación es de un 20%. ¿Se está entendiendo? Entonces son oh, cosas que, que hay que ir discutiendo porque eso no te lo explican, no se refleja y hay que prestar atención a los detalles. Fíjense, por ejemplo, la, la E es cantidad de escudo que vas a colocar, que ese dato tampoco se refleja La velocidad de movimiento, sí, uno la puede ver aquí Cuando se aplica, ese, ese sí se refleja Y la recarga de munición, eso se refiere es básicamente Al cooldown, eso es cooldown El costo de maná, lo podemos ver en las habilidades normales Pero eso, ese no es el tema La parte que más me llama la atención aquí Es la cantidad de curación, el porcentaje de curación que tiene el personaje porque tú tienes que llevarlo a nivel... De manera mental. Vamos a ver si alguno de los chicos tiene algún comentario. Y si dice Francisco. No sé si ustedes se habían percatado... De esos detalles. Eh, que, que, que ustedes me dicen. Manuel y, y Fonsi. Es un caso que pasa en el video, ¿verdad? <coughs> cuando estaba no, analizándolo, sí. Cuando lo estaba analizando, fíjense. Eh, vamos a mostrarle el... nuevamente el Excel... Vamos a sacarlo acá. Les muestro el Excel y yo me puse a sacar. Cada vez que tú subes la habilidad. Eh, no importa que tantos niveles tú subas. Fíjense que cuando subes niveles tú vas subiendo tu pasiva. Bien. ¿Qué pasa cuando subes de nivel? Aparte de que aumentas la pasiva, te permite subir un punto a una de las habilidades. Bien. Que puede ser tanto la Q como la W, la E o la R. Pero de manera implícita no implica que el subir de nivel te va a subir daño en la habilidad o efecto en la habilidad. Para eso tú subes de nivel de manera individual las habilidades y dependiendo de tu tipo de juego, pues tú sabrás qué subir primero y qué no. Bien, eh, fíjense, a medida que subes habilidad debes tener en consideración el costo de maná que implica la misma, porque te va a costar más. Aunque sus efectos obviamente serán mayores. En el caso de la Q, lo que hace daño y ralentización. No es estunea. En el caso de la, de la W, alcance y curación. Esas son las pasivas de, de las habilidades de Emilio. Y en cuanto a la E, escudo y velocidad de movimiento. La R cura y quita efectos. Simple. Aquí yo pude más o menos el daño en AP la escala a medida que tú vas subiendo está en, desde 90 hasta 270 eso estoy hablando datos sin utilizar ningún tipo de ítem ok sin utilizar nada de la bill de acuerdo al tipo de juego pues estaríamos ya mostrando ¿verdad? la W, eso en cuanto al alcance y todo esto se potencia con AP ¿se entiende? todo eso se potencia con AP porque el, el personaje, todas sus habilidades son potenciadas con AP como les mostré con el Fueguito Azul. Así es que escala. La E también. El escudo va desde 60 hasta 140. Reflejado y se potencia como AP en escudo. Porcentaje de velocidad de movimiento va desde 15 a 25. Que puede aumentar más con la BIL. Porque estos son datos con el personaje limpio. Subiéndolos de nivel aquí en herramienta de práctica para verificar el, su escalado y la ulti tendrá una curación desde 150 a 300 considerando el AP. A medida que usted coloque su, su bill pues puede optar porque por potenciar la parte de las curaciones del personaje que la puede llevar desde 150 que es el máximo verdad usted maxiando la, la w que es la, lo que se está priorizando ahora marcial w eq en ese sería más o menos el orden de prioridad de maxeo. Y obviamente su R. A medida que va saliendo en el nivel 6, 11 y 16. Eh, no sé si tienen esa parte clara. Lo más usado en porcentaje, en porcentaje es EEQ. EWQ. Exacto, en ese mismo. No, lo más usado, brother, es WEQ. La E en segundo lugar según estuve verificando, aunque también depende de la jugabilidad y el, y el personaje que tú tengas como aliado, porque naturalmente te da velocidad de movimiento, movimiento y escudo, que tú puedes, eh, si tu compañero tiene la habilidad de mantener un pokeo, pues tiene obviamente más facilidad para realizarlo, aunque con la W, se, aunque te da más consumo, si el personaje no es tan diestro o tu, o, o tu compañero no es tan diestro, pues con la W le permite jugar un poquito más safe, porque le aumenta el rango por lo que puede mantenerse a mayor distancia <coughs> Aparte de que si está herido y no sabe esquivar muy bien va a recibir daño Y tú le recuperas un poco de vida. Muy bien, eso es hablando de, de una sola habilidad Pero en cuanto a conjunto lo va combinando entre QW Perdón, EW eh, Muy bien, muy bien que, Manu, dale, que seguimos bueno, ahora seguimos con las builds y los estilos de juego. si que tú sabes de eso. A empezar primero con la runa. Ah, pues vamos a ver con runa. Si te lo puedes ir marcando, Vacal, creo que tú la Oh, la, excelente. La, ahora mismo a yo ir buscando esto de las runas. Vamos a salir acá. Pero tú voy comentando, voy hablando, voy hablando. Man, ¿Cuáles son las runas principales? Vamos a comenzar con las runas principales. Vamos a ver, ver. Ronnie da un comentario, dice la W sería buena después del cañón de fuego rápido. Mm, pero después del cañón de fuego rápido, al, a tu compañero sería verdad, porque sería obviamente un potenciador de rango, y no a todos los personajes les va. Puedes hablar de un Jin, puedes hablar de, de una Caitlyn, que imagínate, pero también... Si tú me colocas a una persona, que no, un camp champion que no tiene tantos rango, que sería la, la Nila, que potencia todas las curaciones y escudos, la W también le va súper bien, principalmente por las curaciones. Y en el rango naturalmente, lo aumenta la parte del básico. O sea, que, que hay muchos personajes con los cuales se pudiera hacer sinergia. A pesar de que no fueran con un rango tan grande, porque tiene un set de habilidades tremendo. Entonces, fíjense aquí estamos vamos acá lo que haremos es ir entrando de vez en cuando aquí a parte de entrenamiento de ir es que runa no te va a dar tiempo vamos a ver la runa simplemente fuera. vamos a ver las recomendadas primero ataca fonsi le estamos viendo aquí más o menos vamos a comenzar con brujería como primera opción Uh -huh. O sea, brujería, estamos hablando de Aeri ¿Verdad que sí? Por ejemplo, aquí me da una recomendada Que me está Utilizando Aeri Utiliza el anillo de maná Anillo de maná, trascendencia y, y tormenta creciente Aquí tormenta me indica quemadura creciera. Pero también he visto la tormenta creciente Para adquirir Con el progreso de la partida, más daño Más AP Ya que sus oh, habilidades, obviamente, bien. escalan con AP Y ya tendríamos... Un potenciado de ahí de la propia pasiva. Si le ponemos como a lo que podemos llevar un buen caes. También. <risa> con la Q, con la Q. Entonces aquí la parte de valor sería como segunda runa. Correctamente. Con coraza ósea y revitalizar. Y revitalizar, exacto. Para... Miren aquí donde aparece de nuevo 5% poder de curaciones y escudos. Que es un dato que tú no lo ves reflejado en la partida. No hay lugar. Su básico y la E. Sí, lo puede facilitar, pero todo depende del estilo de juego que tú quieras. Por eso ya tú seleccionarías con cuál te quedas. Se nos acaba el tiempo, así que salimos y volvemos a entrar. Ven, herramientas prácticas, pues lo hacemos bien breve. Estamos dentro de nuevo. Selecciono a y seguimos verificando. Bien. Bien. Entonces, fíjense aquí, como les estaba diciendo... Las curaciones, las curaciones que tenemos, no vemos dónde se refleja. Para el de Desgastar a la ADS contrario. Si sí, tú lo puedes ir desgastando. Utilizar obviamente la Q, la ralentización. Tu ADC le puede ir pegando po un poquito. Y tú de vez en cuando le pega un básico. Aparte de un ítem de soporte que te va a ayudar mucho, pero lo, lo vemos más adelante. Entonces, ahí tenemos, digamos que un estilo de juego full full. Eh, un curandero. Exacto, full utilidad. O sea, es un personaje que viene de, de, de Buda, de, de curandero, de Guajó. y que solamente le falta prender muñequito y ponerlo en un fuego y que eso te va a revitalizar. ¿Eh? Entonces, ya tenemos esa parte. Eh, Fonsi y con el personaje, si tú quisieras ir un poquito más agresivo, ¿qué tú harías? Llevar el AP. Full, full AP. Ok, pues entonces vamos a la pero sección. A la, la, la misma runa, pero full AP. O P. sea, que tú no cambiarías tus runas. No, porque tengo que colaborar el, el compañero mío. <coughs> ayudarlo con la curación, porque su curación también va, se basa en la AP. Mm. Pero para hacerle más daño y para... Como decimos nosotros, de más rápido al enemigo. Lo llevaríamos full AP de la vuelta? Eso lo podemos seguir. Lo podemos seguir. Yo, no. yo he visto gente como que en, en las runas secundarias llevan inspiración a veces. Eso es a través de qué. O sea, yo he visto que lo llevan con entrega de galletas y perspicacia cósmica. ¿Eso en qué ayuda el personaje? O sea para yo jugar más agresivo ¿O qué? eso es la entrega de galletas. Tú igual te estás curando. Sí, eh, mira, personaje. eso cuando un, tú utilizas... Cuando tú utilizas ese tipo de, de runas que como la azulita que está para la esquina así para allá eso Ajá. es más para utilidad y cuando tú utilizas las galletas es para tú mantenerte un poquito más en línea, es decir porque tú quieres aprovechar un poquito más la experiencia mientras se farmea pero tú tienes sería bueno siempre conversarlo con tu ADC para ver qué okay. tipo de juego va a utilizar porque hay personajes que intentan por ejemplo friciar la línea Mantenerse cerca de su torre, farmear con las hit para mantener la oleada a favor tuyo, en este o digamos a favor de ellos por la parte del push, pero a favor tuyo porque tú vas a poder estar farmeando tranquilo. Okay. Entonces, eso te va a llevar a ti a que varias cosas que debes tomar en cuenta. Lo primero es que si tu línea está puchada eh, cerca de tu torre, el enemigo tiene chance de poder derrotar y tú no. Eh, déjame ver qué recomendaría Ronnie para... Déjame ver... Eh, Moisés, ¿qué es lo que activo? Bienvenido. Entonces, sigo le explicando. Si la línea está puchada para tu torre, tú tienes un farmeo tranquilo. ¿Qué va a llevar eso? Tú vas a durar más tiempo en torre. También, cuando tú tienes galletas, tú puedes, como soporte, mientras tú vas a estar farmeando tranquilo, tú puedes estar pokeando al enemigo y mantenerte más en línea porque vas a tener... Eh, digamos que un retorno de ese año recibido a través de las galletas. Okay. ¿Entiendes? Si la galleta te va, tú tienes 100 de vida, obviamente si te quitan 60 de vida, tú vas, te vas a quedar con, con 40, es poco. Y, y en algún momento vas a tener que vaquear si, tú, si no tienes la manera de recuperarte. Pero si tú tienes okay. esas galletas que te salen cada 6 minutos, hasta el minuto 18, es minutos 6, 12 y 18, me parece que salen, o, o antes, no recuerdo muy bien pero es cada cierto tiempo el día, tarde, el minuto de... eh, bueno, por ahí, no sé, o cada tres minutos algo así, yo creo que minutos tres, seis y nueve, sí, debe ser así eh, eh, cuando tú tienes las galletas tú puedes tradear un poquito más te pueden hacer un poquito de daño pero tú te vas a recuperar nuevamente con las galletas exacto, sí, la dan vida y maná, por eso tú puedes hacer un poquito más de tradeo como soporte Mientras tu ADC va farmeando. Eso el Milio es lo que... se desgasta mucho con el maná. Exacto. Al inicio Milio se desgasta mucho. Por eso también hay que ver cómo tú compensas eso a través de la bill. ¿Qué bill tú le armas? Mm. Porque él también necesita su maná. Y como soporte que no está farmeando, necesita oro para poder prepararse. Por eso hay que ver qué ítem de soporte inicial se le, se le pudiera recomendar. Entonces, a ver, entonces, vamos directo a la bill. Vamos a mostrar acá. Estamos en LOL. Vamos a ver colección acá. Vamos a los objetos. Eh, vamos a cualquiera. Objetos de... Oye, pero tiene una organización como de soporte. Que yo pueda mostrarlo aquí. Daño, maná, regeneración. Objetos iniciales, movimientos, robo de vida. Mm. Bueno, aquí, aquí se presentan unos cuantos. Yo, por ejemplo, por ejemplo, de preferencia, a ver, las galletas, o okay, qué dicen, te dan un sostén en la línea, exacto. Um, yo, de preferencia, eh, utilizo, con milio, me, me gusta utilizar así en soporte, el filo del los Porque cada cierto tiempo, miren, eh, activar tres veces cada 36 segundos, eh, hasta el 9. Ok, que otorgan las galletas, dicen. Sí, sí, sí. Fíjense, esto te permite a ti sacar una mina de oro. Cuando tú matas un minion, te da como cuánto que matan ¿Cuánto te, te, te remunera en oro cuando tú matas un minion? ¿Como 12 de oro? Un minion mini, de lo pequeño Ese, ese ítem es para cualquier enemigo. Sí, sí, pero te da da... Una, tengo una pregunta. Eh, cuando tú matas un minion, ¿cuánto tú recibes para atrás de oro? Un mediocito. No, no, tú le quitaría el minion al, al ABC. Sí, sí, pero hablo la cantidad de oro. Son como 12, 15 por ahí. 15 de oro por cada minion que tú matas, más o menos. Y obviamente el, el canon que te da como 70 de oro. Cuando tú lo matas, pero con este ítem, tú, como soporte, tú tienes la ventaja de que cada 36 segundos. Tú puedes sacarle solamente con darle un básico a una habilidad al enemigo, tú le sacas 20 de oro uh -huh. ¿qué estamos diciendo con esto? que si tú te pones a calcular cada minuto tú tienes chance de sacar eh, 120 de oro seguro 120 de oro solamente con toparle seis veces al enemigo en un minuto y eso, eso es lo más fácil de hacer y eso te da chance a ir acumulando oro y oro Aparte de que si recibes asistencias, es que para eso estás ahí, darle kills a, a tu compañero, pues obviamente uh -huh. vas acumulando más oro también. Pero si tú comienzas con un ítem de AP, sí, vas a potenciar tus habilidades, pero te vas a quedar atrás a la hora de comprar. Y es una parte, un detalle que es vital para, para eso. Entonces yo de preferencia iniciaría con el filo de hechizos. Porque a mí me gusta pokear, recibo oro, también... A ¿Qué, ¿qué otro beneficio? Miren, te da poder de habilidad, de vida, regeneración de maná, que gasta mucho maná el al inicio, y con esto tú regeneras un 25% de la regeneración. Y aparte de los básicos que les das, uh... ¿cómo que no me da, brother? Claro que sí. O, o especifica que no me da qué cosa. Pues bien, aparte del de, de oro que tú sacas con el pokeo, cada 10 segundos te van dando 2 de oro de como pasiva. O sea, que tú estás todo el tiempo mientras lo tengas ahí ganando oro aunque no hagas nada. Es una parte importante porque no le puedes estar robando farmeo al enemigo. Ahora, hay una penalidad. Fíjense, este objeto otorga oro reducido de súbditos si matas a una cantidad excesiva de ellos. O sea, si usted comenzó a farmear, va a perder oro. Y los beneficios del ítem lo va a perder. ¿Qué garantiza esto? Que los beneficios de, de tu ADC tú no se los robes. Ahí tú tienes que ser el soporte de tu ADC. ¿Se entiende? Uh -huh. <coughs> Chévere. Uh -huh. eh, el Fonsi tiene ahí un, un detallito con el audio, pero bueno. No, eh, no. ¿Con qué otro ítem ustedes pudieran decidir que, bueno, yo voy a comenzar con este? ¿Qué tú dices, Fonsi? Déjame, déjame empezar con lo del ítem de soporte, Walter. Wow. <coughs> Dale, dale, dale. Vamos a hablar de eh, un estilo yo, de juego full, full soporte, ¿verdad que sí? Yo le pondría el escudo la, el reliquia a él, porque el personaje es un papel, un papel de baño, literal. Reliquia, El, pana, reliquia. el, el, el escudo reliquia, ajá. El pana cual, de, de nada te lo mata. Mm, y el ese estudo. escudo, al bufeo que le han dado a, a esos ítems de soporte, ¿Cuál escudo es ese? Eh, Tú tiene eh, marcado, mana eh, y regeneración. De selección a la izquierda, el check de mana y recuperación. Es aquí, ok, ok, ok, chévere, gracias. Sí. Explícame. Yo cómo comenzaría, con, comenzaría con ese ítem, por el sostén de vida que tiene, a pesar de que mayormente a mí lo que se le hace el foco. Es cierto, sí. Pero eh, eso te, funk, dando, te, va, te va dando mucho sostén de vida y aguantando en lo que tú a veces vas resolviendo. Sí, eh, déme contestar un poquito a Draven, que está aquí eh, con nosotros en el Discord. Eh, Draven, fíjate, Draven, fíjate. Para vale. participar eh, a través del chat de YouTube, porque llegaste tarde y ya está configurado. ¿Ok? Puedes mantenerte acá para que escuches todo en vivo y en tiempo real. Y puedes compartir cualquier idea a través de, del chat de YouTube como los demás muchachos. Así que te esperamos por acá. Dale. Continuemos. Como el segundo, ítem. Eso uh -huh. ya depende de la mecánica de juego de cada uno. En el caso wow. tuyo, por ejemplo. Me salió. Vamos a ver, a ver con el mítico. ¿Qué mítico tú le colocarías? allá voy tú puedes buscando los, los ítems de su poder mítico. bueno que están por diferentes áreas imagínate poder de habilidad tengo... manejo de generación bueno miren ahí está el churelia eh... pero, pero, pero, Marita, vamos a ver curiosos. aquí poder de habilidad el solar y de hierro. El canto de guerra de Churelia. Pero vamos Churelia. a ver. Mira, el Churelia es un Luna. Power Pick en, en cuanto a ítems. Eh, por, digamos que porque tú puedes hacer un engage bastante chévere en una teamfight con tu equipo completo por la velocidad de movimiento que te da. Te puede, te, lo puedes utilizar tanto para el engage y hacer ganqueos conjuntos eh, a, a cuando ya vas haciendo el grooving, que es la rotación, ¿verdad? De línea o también uh -huh. para salvar a compañeros y, y te sirve para escape. Mira, la parte de Churelia. Sí, aparte ese, de que... Sí, ese dale. es el, el, mítico, el mítico que mi igualdad de juego le, pon, le pone a, a Melo Y es por la... Uh -huh. Aparte de la sinergia con la E. Eso hace que nos escapemos rápido del enemigo. Y que la E te y permite colocarla a dos campeones en menos de un segundo. Ahora <risa> va a comprar rápido, un Es una fuga. Es un flash. Un fantasmal. Sería como un fantasmal <risa> ahí hay activo. Ya lo sabes. Un fantasma <risa> equipo completo. Hay otro ítem que a mí el, también el, me gusta. Mírenlo acá. Es eh, la piedra lunar. Pero esto es cuando tú vas con un objetivo de potenciar tus curas, tu porcentaje de curaciones. ¿Cómo uno lo combinaría? Con la runa de, que vimos. Eh, vamos a ver. ¿Cómo que se llama esta parte de, de las runas? Por Dios. Vamos a entrar aquí rápido. Ah, tormenta creciente. Porque con la tormenta creciente, de manera pasiva, te va aumentando tu AP qué sucede que cuando te va aumentando tu AP, obviamente, el poder de curación va a aumentar. Pero si tu porcentaje de curación está bajito, pues va a aumentar. obviamente va a estar bajito lo, lo, lo que cures. Esto funciona como daño crítico y probabilidad de daño crítico. Eh, puede, se puede decir, por ejemplo, que todo funciona en base a tu daño base. Bien, eso es lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo un AP de 100, con un porcentaje de curación de 50 Obviamente será el 50% A esos 100 de AP que ya tengo Por lo que voy a estar curando 50 puntos Digámoslo así En cuanto a curación ¿Se entiende? Emocional. Entonces <ríe> eh, Siento como que Como que Se le ha frisado la cámara a este muchacho vamos a ver siguen comentando Fonsi, y cualquier cosa tranqui no vamos a comenzar yo con lo que sé, con las botas quieren pasar a ese par de horas vamos vamos qué bota tú llevarías la bota la bota uh -huh. que se usa conmigo ¿no? es la preferente es ¿eh? la bota de velocidad por, el, ver, por la velocidad en que tú tiras las habilidades aparte la del movimiento que te da ella sin embargo también pero, pero, tenemos esto también, que es pura velocidad, botas de rapidez. Exacto, esa es la que se le pone el pipe. Ah, no, esa es la que usa el Git. Uh -huh. Sí. Esa, esa opción no o le damos mucha velocidad a Minio, o, o sencillamente le ayudamos con sus habilidades para que sea rápido. O sea, todo depende. Pero. Todo depende de sí, mejor. Sí, la forma de juego. La forma que debería de usar Minio. Son dos, o era de lucidez uh -huh. o la cruzada, la bota de movilidad que no te permite llegar rápido de no, a la no, otra. Pero esta otra opción, porque si tú estás recibiendo mucho daño, tú tienes que armarte las antiguas Tabi, que son estas botas de, de armadura. Se le llamaban Tabi antes, para el que no sabía. El y detalle con milio es que milio, las habilidades son habitantes. Sabemos sería, eso, sabemos eso, sería. pero yo lo que te digo es que un milio pudiera ser, eh, digamos que, tipo para recibir un poquito más de daño, para tú, digamos que, mitigar el daño que le pudieran hacer a tu compañero. Se lo haces tú o lo recibes tú por él, para que él pueda seguir haciendo su daño y tú aguantar un poquito más. No sé si se entiende. Que ya con el escudo que tú le brindas sí. al la... enemigo... La curación. Pero es que atiende. Es que ese escudo que tú me estás diciendo se le está mm, digamos que otorgando a tu compañero, pero no a ti. Pero si tú puedes recibir, imagínate que el enemigo en, en una, un tradeo infligió mil de daño en general. En sus estadísticas se calculó mil de daño. Pero si de esos mil de daño tú tienes la capacidad de recibir 700 a tu ADC, obviamente, solamente le tocó 300. Pero si a ti cuando ya iban por 400 de daño de esos 1000, ¿a quién tú crees que le van a hacer los otros 600 de daño? El compañero tuyo. Por lo tanto, mientras más tú puedas aguantar, estás mitigando el daño que le pudieran hacer a tu compañero. No sé si me entiende. Eso. Es Mental... una, es una, Mentalidad es una... de soporte. Será bueno probarla. A ver, creo que... Sería bueno probar a ver la efectividad Porque también depende del estilo de juego Si tú eres de los que se lanzan O si tú eres del que se mantiene detrás O si eres del que se mantiene delante pokeando. O sea, todo depende Porque el que se mantiene detrás Se va a aprovechar de la habilidad de su ADC Utilizando la Q Que ya vimos que le coloca Un básico potenciado Que con la skin no se refleja mucho Porque solo salen maripositas Si a eso le agregas la W el alcance que va a tener obviamente pues ahí hay un poquito chulo yo lo que no sé si también se le otorga vamos a entrar chicos vamos a entrar a verificar eso a ver si se le otorga también el básico potenciado con la w y con la e porque probamos solamente con la q para saber si estamos aquí hablando de tres básicos potenciados o si solamente uno esa parte no, no la sabemos <tose> todavía vamos a entrar y verificamos eso bien sigue hablando fonsi cuál sería nada, no, no, no. armaste tu tu mítico verdad churelia y, mi y armaste tus botas que yo tengo para mí de opción yo la armaría incluso hasta de tercer ítem porque con mi en el momento que necesito correr me aplico dos veces la e y me aumenta la velocidad Estoy... Oh, yeah. ¿Tú entiendes? Por lo que yo optaría mejor por potenciar mis otras habilidades. A ver, aliado. Vamos a colocarlo ahí. Hago zoom. Hago zoom. Eh, subo nivel. Vamos a ver. Tiro Q. Mariposas. Tiro W. Mariposas, chicos, mariposas. Tiro mi E. Esperen que se le vaya... ¡Ay, sí, sí, sí! Le pongo la E. Mariposas. Señores, no tenemos... ¡Oh, oh, espérense! No son tres básicos potenciados. No. No, no, no, no, no, no. Vamos a, a colocar aquí regeneración. Sí, sí, sí. Fíjense. Tenemos uno con la Q. Uno con la E. Otro con la misma E. Y tenemos otro con la W. Tenemos cuatro básicos potenciados, comprobados. <coughs> ya ahí está comprobado. Sí, pues si le tiras la potabilidad de juntos, solamente se la potencia uno. Exacto. Sí, pero por eso es que hay que verificar también cómo tú se la colocas. Si le pones todo junto, ese básico sí, se, no va se van a perder. Exactamente. Exacto. Eso es que tiene un básico la E. Otro, otra E. O sea, tú mismo tienes que 3, ir 4, por lo menos pegue dos de esos cuatro de entonces por eso es importante no, no, no. que tu compañero sepa hacer el pokeo el quiteo mantener básico movimiento básico movimiento porque así Exacto. tú vas a tener el chance de timear sus básicos para tú los potenciando ya sea uno consecutivo o intercalado uno sí uno no uno sí uno no de acuerdo a lo que necesite Además de las otras pasivas que se le adhieren a ese básico potenciado. Si es W se le agrega curación. Si es E se le agrega velocidad de movimiento. Y si es Q se le agrega el daño potenciado en porcentaje. Aparte de que pudieras hacerle su buen CC al enemigo si estás bien posicionado. Pero para eso hay que arriesgar un poquito al compañero tuyo. Ya que según el ángulo... Tu compañero debe estar entre el medio de tú, que vas a tirar la cuba a través de tu compañero, y el enemigo que va a estar de frente a tu ADC. Es decir, que está arriesgándose a recibir daño. Pero obviamente debes mitigarlo utilizando tu W y tu E. Para, con el escudo y las curaciones. Mientras sigue realizándole daño al enemigo. Que la idea es, siempre, mírense, ese, ese detalle. No siempre un win dentro de tu línea va a ser matar al enemigo más bien el win se tiene desde el momento que tú lo obligas a vaquear, porque va a perder oro va a perder experiencia y ya tu ADC se le va a estar yendo adelante aparte de que te da más oportunidad a tu pushar línea que las torres enemigas maten tus minions con el, tu enemigo ADC lejos para que no recibes experiencia Aparte de que tendrás ese espacio de, guardiar tu, de guardar guardiar tu río, de rotar y ayudar a otros compañeros, de hacer dragón, de, o sea, te da muchas posibilidades dependiendo de la jugabilidad que tú tengas. Puedes hacer roaming, incluso ir a, a, a, al medio, apoyar el medio si está un poquito flojo, o tumbar la torre de medio, o ayudar a sacar placas durante los primeros minutos. Y eso es oro para todo el mundo. Entonces, eh, todo depende del tipo de jugabilidad que tengan y, y el estilo de juego que tengan con el, con el soporte Emilio, que está demasiado roto. Entonces, ¿qué seguimos, Lomi? Bueno, ya vimos las bills no sé si, si faltó alguna otra por mencionar. Estoy, eh, hay, hay que, el segundo ítem. El segundo ítem sería el pebetero al diente. Solo de fábrica. Uh -huh. ¿Cuál? El pebetero al diente. Ahora mismo, es pebetero, el... pebetero. Eso es el, digamos que... Que parece muy sencillo, ¿eh? uh -huh. habilidad, el, miren, Todos los soportes escuro. y campeones, digamos, de utilidad, que, que dan o tienen habilidades de curación, por ejemplo, la zona, estamos hablando de, de Nami, Soraka, son personajes que su, su fuerte es la curación al aliado. Uh -huh. Y el pebetero es un ítem, eh, digamos que clave, que no puede faltar. No importa la build que usted se vaya al mar, según su estilo de juego, si es agresivo o pasivo, no importa, defensivo, etc. Ese ítem con las curaciones no puede faltar, porque te aumenta bastante las curaciones. Vamos a ver, mírenlo aquí, este es el pebetero. Me da AP. Y a pan imagínense, le aumenta el AP. Y un 8% a todas las coraciones y escudos. Y escudos. Aparte de que tiene un 100% de regeneración de maná. Por lo tanto, imagínense, o sea, que eso tiene que estar sí o sí. Y dependiendo de las circunstancias, pudiera incluso armarse de primer ítem. O por lo menos... <coughs> El, el primer componente, que es 50% de generación de maná, más el 8% curaciones y escudos. Que básicamente en esto se basa todas las habilidades de Emilio. Curación y escudo. Utilidad por todos lados. Por lo que ese ítem... Usted si quiere... Si, si Imagínese que usted se va a armar una... Se lo va a armar tanque, digámoslo así. Ese ítem no puede faltar. Porque independientemente... Se está potenciando las habilidades en general de todo lo que es Mili. Yo, por ejemplo, si quisiera armarle un poquito tanque para aguantar más daño, sería, por ejemplo, eh, apariencia, pero el asunto es de las curaciones. Bien, aquí déjame ver. Vida, armadura, regeneración, efectos. No, vamos a ver envidia y armadura. Ya aparece. Okay, aquí está la apariencia espiritual que aumenta, eh, pero, ok, eficacia, aumenta la eficacia, es un, es un 25%, comentan que, que aquí no lo, no lo dice, pero es un 25% todas las curaciones y escudos, más un 8 tendríamos 28, más la misma W, que te aumenta un 5, de, hasta 20, te aumenta en porcentaje a medida que tú la vas subiendo, 5, 10, 15, 20, pam, pam, pam. ¿Y qué más? Ya tendríamos hablando de 20 cuando marchás la W estamos hablando de 25 aquí vamos con 45 estamos hablando de 8% más con vamos a ver 45 más el 5% de la runa. de la parte de, de que como la florcita esa que te da 5% de curaciones también estamos hablando ya de 50% con estos ítems o sea con apariencia espiritual y el pebetero no el pebetero no se ha puesto todavía con pebetero estamos hablando de que se le aumente un 8% más también en escudos y curaciones. Estamos hablando de 58%. Más si le colocamos eh, el, otro, el otro ítem. ¿Cómo se llama? Se me ve el nombre. ¿Dónde está? Aquí, piedra lunar que te da es eh, regeneración. Ok, pam, pam, pam. Pero bueno, este te aumenta es un 5% los efectos de curación también. O sea, que por allá uno va potenciando si tú vas a... Jesús Santísimo. Por ahí están peleando dos perros. Pero bueno. Yo te eh, puedo decir ya los siguientes. Miren también el báculo, el báculo de agua fluyente se utiliza bastante. Porque digamos que es el primo del pebetero. Este ítem. Te aumenta poder de habilidad. Te aumenta... Poder de curaciones y escudos y regeneración de maná. Mira, otorga poder de habilidad. Y miren, curar o escudar a los compañeros le otorga, primero, poder de habilidad al compañero. O sea, le aumenta el poder de habilidad con este ítem. Pero aparte de también... Le acelera el cooldown, lo ahí Aceleración de habilidad a ambos, o sea Te, da, te quita cooldown a ti a las habilidades y se la quita al compañero Por lo que pueden utilizar las habilidades más rápido que, que, que lo normal Utilizando este ítem Por lo que es un ítem que pudiera ser clave dentro de la build Aunque sea por lo menos de tercer o cuarto ítem Bien, primero va el, el mítico que de opción serían estos: el Churelia o Piedra Lunar. A mi entender. Luego va que no se puede quedar el Pebetero. Luego va, ya si tú quieres ir un poquito más defensivo. Ah, mira, e incluso de mítico se pudiera se puede utilizar la Vara de las Edades como AP. Porque tus habilidades escalan con AP. Y luego poder aumentar, pues con, con estos ítems que te aumentan las curaciones y escudos. En los porcentajes, ¿verdad? Tú aumentas tu AP ya sería una opción de rejuego de cada quien pero por ejemplo, barra de las edades este objeto gana 20 de vida, 20 de maná y 4 de poder de habilidad cada minuto hasta 10 veces, es decir que el minuto eh, 10 minutos, digamos que de, eh, cerca del minuto 18, minuto 20 que todas las partidas llegan hasta este tiempo estamos hablando que tú vas a estar contando hasta 10 veces con 200 de vida extra 200 de maná extra 40 de poder de habilidad porque te da 4 cada segundo. Hasta 10 veces son 40. Eh, a ver, alcanzar a máxima sube un nivel y todos los efectos de eternidad aumentan. Ok. Entonces, al alcanzar todas las acumulaciones. Miren, este ítem está muy roto, en verdad. Porque cuando alcanza la, las acumulaciones completas, 200 de vida, 200 de maná y 40 de poderabilidad. Cuando aumentes otro nivel, pues te va a aumentar... El 50% de lo que ya tienes acumulado. O sea, estamos hablando de 300 de vida, 300 de maná y 60 de poder de habilidad. Únicamente como pasiva, que no tienes que hacer más nada que tener el ítem comprado. O sea, ese ítem está roto. Y miren esta parte buena también. El efecto de eternidad del ítem. Restaura maná igual al 7% del daño recibido. ¿Se entiende? A ver, antes de la mitigación y restaura vida, igual un 25%. Ey, esto está roto. Fonso, tú estás analizando lo que hace este ítem. Oye, te devuelve, te devuelve, te devuelve un 7% de habilidades, de, eh, del daño recibido como, como, como maná. Y te devuelve el 25% del maná gastado como vida. Es, el, es la habilidad es el ítem que se usa bueno, se yo, pues. exacto, ese ítem está demasiado roto entonces dice por cada 200 de vida manás restaurados de este modo obtiene 35% de velocidad de movimiento o sea que si tú te mantienes recibiendo daño, recibiendo daño y curándote, curándote, curándote tú te, te, te, es como, como un ciclo que no se acaba Tú vas reciclando maná, vas reciclando vida con velocidad de movimiento. O sea, tú eres, tú eres una mierda, loco. Tú estás roto. O sea, tú analizando tú con esta vaina, está roto y después te potencia las curaciones. La vida tú te lavas, esos 200 puntos de vida te lo cobras tú como nada. Si tú tienes 2.000, 3.000 de vida y tú curas por porcentaje y tú estás curando un 50% de la vida máxima de tu campeón o de la P máximo. Eso está roto, eso 200. Nada más con una W, tú te lo llena tres veces, cuatro veces. Te pone un escudo o lo que sea. Imagínate, en cuanto tú gastas eso en el porcentaje, tú gastas 100 de maná en una sola habilidad. Y si de ahí te van a estar restaurando. De 7% de cada mil 70 qué sé yo, te están dando algo que puedes utilizar otra habilidad que si no tuvieras este ítem, pues se te acabará simplemente y tuvieras, ay, no tengo, no tengo maná para nada. Y con eso te salva con una W, una E. O sea, eso está nítido. De, de, vamos a ver qué más atiende, y aparte de le da 5% de, de aceleración de habilidad a todos los demás ítems que tú te coloques. Cada cuánto tiempo tú vas a estar tirando habilidades. O sea, ese ítem está muy roto, incluso para ir como soporte como tal. ¿Se entiende? No tanto ni que por el AP, sino para tú ir como soporte full cur curación. Entiendo yo, entiendo yo. Para mi estilo de juego, Churelia pudiera ser algo por utilidad, pero no sería como mi, mi main. Yo me quedaría, yo, yo, yo, con Piedra Lunar y, y Barra de, de las Edades. Pero está claro que el ítem top para, para Emilio son estos tres. Churelia, Piedra Lunar y Barra de las Edades. Ya, dependiendo de tu estilo de juego, usted hace lo que le dé su gana. Bien, Simple. Segundo ítem, sí. independientemente de cualquiera de esos, Pebetero. Ahí no se discute. De ahí para allá, usted se arma lo que le dé su gana. Si quiere, se arma las botas. hablamos que puedes optar botas por velocidad de movimiento, botas por velocidad de movimiento y tenacidad. O sea, que reduce un 25% a todos los efectos de ralentización que, que le realicen en contra de tu campeón. Eh, o están las tabi o mercuriales, dependiendo. Si tú quieres ser un poquito más defensivo, para recibir eh, resistencia mágica o armadura A través de las botas Ya que tú no te vas a armar ítems tanques como tal Aunque como ítem tanque Yo como cuarto ítem Digámoslo así, luego de botas se yo me armaría mítico, pebetero, botas Y como cuarto ítem puedo optar O por agua, báculo de agua fluyente Que es como el primo del pebetero Pero un poquito que no fue tanto a clase Pero funciona como quiera o me pudiera armar para ir un poquito tanque, aguantar más, regenerar un poquito más de vida, tanquear incluso hasta torres con las curaciones y escudos, potenciar mis escudos y curaciones, tanto a mí como a los aliados, con apariencia espiritual, que sería esta. Apa, apa, apa, apa. La apariencia ya sería para tú resistir, si hay algo mago peligroso. No, no, solo, no solo eso. Como, como Miran, no solo eso, es que me da aceleración de habilidad. Me potencia un 25% todas mis curaciones y escudos. O sea, en general, me lo potencia un 25%. Aparte de que me da más vida, independientemente de que me vayan a atacar AD o AP, es vida. O sea, es daño, verdad, es vida. Es como, ok, solamente te hace daño, verdad, ¿cómo te digo? Como la, el, lo que contrasta o contrarresta las personas o las habilidades o ataques en general que hacen daño verdadero tú con eso también te estás protegiendo más porque no importa qué tipo de daño te vayan a hacer tú tienes vida, hay que bajarte más ¿se entiende? entonces yo como cuarto ítem, digamos tercero porque uno no cuenta botas a veces como tercer ítem yo diría que es muy viable la apariencia espiritual a mi entender no sé usted Sabes, yo en mi, mi modalidad de juego, uh -huh. yo le meto mucho el grabado. Bueno, eh, pues, se Miren, aquí el grabado. Es que el grabado también está roto. Aumenta tu poder de habilidad en general un 35%, pero también te da 120 de poder de habilidad. Quiere decir que si tú tienes. <coughs> Eh, 100 de poder, digamos, no, no vamos a ponerlo así para redondearlo, 80 de poder de habilidad, más 120, estamos hablando de 200 de poder de habilidad, pero a eso hay que sumarle el 35% a esos 200 de poder de habilidad, que estamos hablando de 70, es decir, ya no tendrías 200, tendrías 270, eso, eso es lo bueno, si tú tienes 1000 de poder de habilidad, con el, con el sombrero eh, con más ese 35%, estamos hablando de 1350 de poder de habilidad, porque es porcentual. Entonces también es muy viable. Quiere decir que puede ser: para armarte la vila ahí completa, pudiera ser vara de las edades. Pan. Eso es AP. Estamos hablando de que Pebetero. Pan. ¿Cómo se llama el primo del pebetero ¿Cómo que se llama el primo este? Vamos a buscarlo. El vacuno, agua. Agua ese mismo. Vaculo, vacuno. Vaculo de agua fluyente. Y con V, vamos a ver. Vaculo. El agua. Bar... Pero no me sale esa. Querosidad. Vamos a ponerle agua como entonces. Agua, y puse ver, agua. Sea... Ah, por ah. el acento, ok. Piensen, pudiera ser este como tercer ítem. Eh, pero en vez de eso para mí yo preferiría aquí apariencia pan ya para yo mantener a mi gente viva y ya para yo meter mano también daño rabadón ah, wow, yo probando amigo, ¿no? ahora sí la W mientras se mantenga y él vaya tirando los básico sí lo a salir el segundo va a salir potenciado así que la mano no dos, sería mucho es que serían principalmente cuatro. Aparte de que tú también te potencias. O sea, son ocho. básicos casi con brillo. Sin necesidad de comprar el ítem. E ese, es, e ese es el detalle ahí. Nítido. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eh, yo creo que... No sé. ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Sobre... ¿Dónde lo podemos jugar, Mario Mi jugabilidad. Bueno, fíjense, no hay otra no hay otro punto. Cosas de más. Eh, no hay otro punto que, que se pueda jugar fuera de, de soporte. Tú pudieras intentar llevarlo medio, lo que sea, pero no. Eh, si tú buscas las estadísticas del personaje, está totalmente. Eh, sí, sí, sí. Eso es totalmente soporte. Soporte, soporte, soporte. No importa lo que te quiera hacer, es soporte, manito. Es así. 100%. Entonces, yo digo que por aquí, hasta este momento, creo que estamos bien con el personaje. ¿Alguna duda? Eh, ¿Alguna inquietud? Si consideran que le faltó un dato que no tomamos en cuenta para la de la jugabilidad, pues pueden dejarlo en la caja de comentarios. Si creen que necesitan que le hagamos una segunda parte al análisis, pues también colóquenlo en la caja de comentarios. Creo que pudimos tocar muchos puntos que incluso no se reflejan de manera visual como las pasivas de las mismas habilidades de, de este campeón. El porcentaje de curación, que eso es vital. Señores, el porcentaje de curación no aparece en las estadísticas durante estás jugando. Eso tienes que llevarlo mental, porque no te lo dice nadie. Ese 5% de, de, de escudos y curaciones eh, que te da el pebetero, que te da la apariencia espiritual, que te da el báculo de agua fluyente, que te da la pasiva de las runas, solamente la pasiva de las runas. Hay una partecita en las estadísticas que te lo dice, pero luego más nada. Y recuerden, el porcentaje de curación va a ser tomado en cuenta de acuerdo al escalado de AP que tengas. Por lo tanto, debes hacer un rejuego entre tus míticos y tus demás ítems a la hora de preparar tu build Entre porcentaje de curaciones y AP Porque si te concentras en porcentaje de curaciones y en aumentar tu AP Ese porcentaje de curación se va a limitar hasta tanto llegue tu AP Pero si aumentas, yo recomendaría aumentar el AP Para que mientras vas aumentando el porcentaje de curación Pues este vaya fluyendo de acuerdo a tu AP máximo, ¿Ok? ¿Algún otro consejo, chicos? No, de momento no. Bueno, pues yo entiendo que esto ha sido todo por el día de hoy. En cuanto a Emilio, por favor, den like, suscríbanse, comenten, compartan, y en la caja de comentarios, por favor, déjenos sus ideas. ¿Qué campeón quieren que analicemos? para la semana próxima de video, que, se, que la semana próxima es Semana Santa, aquí en República Dominicana, por lo que no habrá transmisión Bien, eso es un aviso No habrá transmisión la Semana Santa Así que nos veríamos dentro de dos semanas Así que prepárense Dejen en la caja de comentarios Compartan, den like Y pendiente a los shorts Porque estaremos compartiendo Unos cuantos shortsitos por ahí En las redes con los muchachos Y también de acuerdo a sus comentarios Para que ustedes de manera puntual Puedan identificarlos Así que muchas gracias a las personas que estuvieron por acá los que pues. siempre están pendientes de los diferentes países, mencionamos México, Argentina, España, de aquí República Dominicana naturalmente, Chile, Colombia y demás países que se están haciendo eco de este canal, de este contenido. Y muchas gracias por el apoyo. Así que, señores, te invito a ver, hablamos ahorita. Chichuás, despídanse si ustedes <ríe> o no se despiden. Hasta tarde, hasta tarde. Hablamos cuando hablemos. Nos hablamos cuando nos veamos. Eso es así.